Bueno, pues es martes y abrimos nuestra sesión Los consejos del doctor Amor Juan Bustamante López Desde Huelva Tres libros en su haber sobre la pareja Todo un experto que nos aconseja cada semana aquí En Radio Futuro Hoy, perdonar No siempre nos dice Juan Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida Y que él mismo nos lo explique Juan, muy buenos días Hola, buenos días. Buenos días y bienvenido una semana más aquí a Radio Futuro. Un placer, como siempre. Bueno, pues el placer ya sabe que es nuestro. Y decía yo ahora en la presentación, perdonar no siempre. bueno, no siempre, Juan. No, porque hay algunos casos que son imperdonables. Ya ahora voy a explicar cuáles y por qué. Y seguro que mucha gente pues, va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Bueno, pues nos vas a explicar tú el por qué, eh, vas a razonar, nos vas a dar los motivos, perdonar, bueno, pues no siempre. Juan, pues cuando quieras nos explica por qué no siempre. A ver, eh, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, sí. Yo he escuchado siempre eso de, no, es que tienes que perdonar para sanar, para seguir tu vida, para poder seguir adelante, y yo nunca he estado de acuerdo en eso, y es más, me ha... ...hasta molestado un poco escuchar eso... ...porque digo, bueno, ¿por qué estamos obligados a perdonar? Hay gente... ...que no quiere perdonar... ...y tiene todo el derecho de no hacerlo... ...y es tan válido, ¿perdonar? como no perdonar? El no perdonar, no poder seguir adelante... ...pues tampoco estoy nada de acuerdo... ...porque yo de hecho... ...pues hay, digamos, alguna gente... ...que no la ha perdonado... ...sobre todo a, a mi primera ex... ...y yo he seguido mi vida adelante... ...y no pasa absolutamente nada... ...y sigo tan feliz, tan sí. tranquilo... Y tan a tan gusto y tan cómodo. Uh -huh. eh, una persona que nos ha hecho algo, eh, todos somos adultos, y se entiende claramente que es una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo, porque somos conscientes de lo que hacemos, porque ya somos mayores. Por lo tanto, si alguien nos ha hecho algo, y sobre todo importante o algo grave, eh, lo ha hecho queriendo y sabiendo lo que hacía, y sabiendo las consecuencias que iba a tener. Por lo tanto, eh, ¿por qué se tiene que perdonar? Como yo digo, la frase mía es ¿por qué voy a perdonar a alguien que no me perdonó a mí en su momento? Entonces, no siempre hay que perdonar. No estoy nada de acuerdo con eso. Ahora voy a poner algún ejemplo de que no se puede o no se debe perdonar. Uh -huh. Bueno, pues a ver. ¿Cuándo no podemos perdonar o no debemos perdonar? Según tu criterio, Juan. Pues, por ejemplo, en el caso más claro, que es cuando alguien nos ha ...engañado o cuernos... Eh, ...y yo voy a contar... El, ...eso, mi ejemplo de, que he dicho de mí es de hace mucho tiempo... ...que no aprovecho para pagarla... ...pero a ver, es para que la gente me entienda... ...yo me llevé muchos años con esa persona... ...siete años y medio... ...la relación iba muy bien... ...yo sí. siempre con ella me porté lo mejor posible... ...hice las cosas lo mejor posible... ...no fui perfecto evidentemente... ...pero nunca la engañé, nunca la mentí... ...siempre la traté lo mejor que pude... ...y a mí esta persona pues un día... ...cambió de idea... Y decidió irse con otro que vale que puede hacer lo que quiera que por supuesto yo no a toda nadie pero eh, bueno fue una persona cobarde que me lo ocultó todo que me mintió que me utilizó eh, y que me dejó de la noche a la mañana después de tantos años juntos y encima luego se dedicó a decir por ahí todo lo contrario que yo era el culpable que es que yo lo había hecho tal la había hecho cual eh, entonces claro a mí primero me hizo pasarlo muy mal ...por la ruptura en sí... ...y luego porque encima... ...fue contando lo que no era... ...entonces eh, a mí me hizo mucho daño... ...yo lo pasé muy mal... ...estuve un tiempo sin comer... ...estuve incluso al borde de la anorexia... ...o sea, me hizo mucho daño... ...sin yo tener ninguna culpa... ...sin yo haberle hecho nada... ...para que reaccionase así... ...fue muy cruel... ...fue una persona que no tuvo ninguna compasión... ...y que se comportó conmigo... como pues si hubiera sido el novio... ...que lo hubiera pues, engañado... ...hasta maltratado... ...vete a saber, ¿no? sí Entonces eh, yo no la voy a perdonar nunca porque fue muy dura fue muy cruel y porque me castigó de una manera que no me merecí para nada entonces ese es un ejemplo de que no se puede perdonar y yo no la he perdonado ni la perdonaré nunca y sigo perfectamente mi vida y no pasa nada, y una persona que ya no me acuerdo de ella que la nombro alguna vez pero porque, por el tema del libro y demás pero que he seguido mi vida después de tenido otras parejas y he seguido tan tranquilo, tan feliz entonces son casos por ejemplo como este ...en el que no tiene perdón ninguno. Juan, es que en ese caso... ...perdonar en el sentido de seguir una relación... ...es complicado, ¿no? ...porque ya no vas a confiar en la persona, ¿no? Evidentemente, no hay ninguna garantía... ...de que no te lo vuelva a hacer... ...pero no solo perdonar para volver... ...yo tuve muy claro... ...y aunque queriéndola mucho... ...que la quería mucho... Eh, ...que yo no iba a volver una persona así... ...que me había eh, destrozado de esa manera... ...o sea, que me había castigado tan duramente... Y, y a mí una de las cosas que más me molesta es la injusticia y yo dije, bueno, yo me merezco esto o sea, yo me merezco no solo que me ponga los cuernos sino que me ataque, que pase de mí que me trate como si hubiera sido el peor novio entonces eh, esas cosas es que no se pueden perdonar por eso hay gente me decía que, no, tú la tienes que perdonar para, para vivir bien o, o para quitarte la carga digo, no, yo no tengo ninguna carga no tengo ningún problema el problema lo tiene ella que va a vivir toda la vida con esa intranquilidad ...y con esa conciencia de saber que lo hizo muy mal... ...entonces, por eso digo que hay casos... ...en los que nunca se debe perdonar... ...porque cuando una persona... ...te maltrata tan mal... ...y se porta tan mal... ...eso es que no tiene perdón ninguno... Juan, además, ¿tú piensas que personas de ese tipo... ...pueden volver, digamos, a recaer? Si pues, ya lo han eh, hecho... La, la mayoría sí, sí la mayoría ¿eh? sí... y ...de hecho, yo siempre... ...que lo hablamos también un día... Yo no recomiendo nunca volver con, con un ex o con una ex. porque No es rencor, ni es odio, ni es... No, es que ya no tienes ninguna garantía de que te lo vuelva a hacer. Si te lo has hecho una vez, te lo puedes hacer una segunda vez perfectamente. Y además, hay que darse cuenta de que en esto que acabo de decir de cuando te engañan y demás, es una persona que te ha demostrado que no te quiere, que no le importas, que ya no quiere seguir contigo. Y sabía perfectamente que yéndose con otra persona, iba hace muchos años, sabía que lo que estaba haciendo estaba muy mal, sabía que se iba a cargar la relación, y aún así lo hizo es decir, te demostró claramente que le diste absolutamente igual por eso, para que quieres una persona que no te ha valorado que no te ha querido y que no te ha respetado uh -huh. por eso nunca recomiendo volver con una ex o con un ex, porque lo que ha hecho eso ha sido muy grave ha sido una falta de respeto total y te ha demostrado oye, que no me importa si para que quieres a tu lado a alguien que ya no le importa bueno, pues en este caso, Juan nos dice perdonar no, en caso de infidelidad. Es que es el caso más habitual, el de los cuernos pues del engaño, pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, también me ha pasado conociendo a alguien, que claro, le ha pasado también a alguien, conociendo a una persona que a lo mejor, pues, vale, que es lo mismo, tiene todo el derecho de decidir si, si quiere seguir conociéndote o no, muy bien, pero personas que te empiezan a conocer y, por la buena, desaparecen un día sin dar ninguna explicación, se quitan de en medio. Yo siempre he dicho, vale, perfecto, no pasa nada, tú tu vida, yo la mía. Pero es que tienen la cara dura de que después pasa a lo mejor incluso hasta un año, vuelven a aparecer un día y empiezan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver si nos vemos, a ver si hablamos. Y es porque le ha fallado el plan por el que te cambió. Es decir, te estaba conociendo a ti, te estaba conociendo a otra persona, le gustó más la otra persona, se fue con la otra persona. Y cuando le ha fallado a la otra persona, ha vuelto a ti. Es decir, eres el segundo plato, como se suele decir. Eh, y eso tampoco se puede perdonar. Es decir, vamos a ver, ¿cómo tienes tan poca vergüenza de haberte ido con otra persona, de no haberme valorado, de haberme quitado de en medio y ahora uh -huh. vuelves conmigo pero por no quedarte solo o solas? Eso pues tampoco se puede perdonar. Por eso digo que cómo se va a perdonar algunas cosas que son eh, muy graves y son cosas que no tienen perdón ninguno. Bueno, perdonar, pero no... Bueno, perdonar. Si esa persona sale de tu vida, en el fondo, bueno, pues... Ya no tiene nada que ver contigo. No es que perdones o no perdones, simplemente que ya no está en tu vida, ¿no, Juan? Es que yo le digo a la gente que no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de ser inteligente y de darte a respetar y de darte a valer. Sí. Y si esa persona, como digo en este último ejemplo, se quitó un día en medio y ya la vuelve porque le ha fallado lo otro... No es el rencoroso, no. No, es ser inteligente, decir, oye, que yo, que tú a mí no me convienes, es que tú me has demostrado que eres una persona muy cambiante, que tú no me has dado ninguna seguridad y ninguna garantía, y yo no voy a estar contigo para que ahora empieces, ya los tres meses te vuelva a gustar a otra persona y me vuelvas a hacer lo mismo. Porque aquí mmm, tenemos que estar con alguien que nos respete en todos los sentidos y que nos valore, y si no lo hace porque vamos a volver a darle una segunda oportunidad a alguien que ya falló en la primera. Bueno, pues otro caso más de no perdonar. ¿Hay alguno más, Juan? Pues, eh, hombre, evidentemente en casos graves, como, como han, lo he visto en televisión, ¿no? de que ha salido de, de terrorismo y demás, están ahí pidiendo perdón. Hombre, yo creo que es perdonar. Como vas a perdonar a una persona que te ha quitado a un ser querido y que ya no lo vas a ver más. Es que, a ver, <ríe> yo no lo entiendo. No, es que perdonándolo me he liberado. ¿Que te has liberado de qué? De una persona que te ha hecho un daño irreparable, que desgraciadamente ya no tiene ninguna solución, ¿y qué va a hacer? Perdonarlo, y, y él sigue su vida tan tranquilo, mientras tu familiar o tu queridos querido ya no está. Uh -huh. Porque a él le ha dado la gana, y porque él ha decidido por ti y por todo el mundo. Es que, no, no sé, yo ya te digo que... ...que yo creo que... ...y además hay mucha gente que seguro... ...que le dan la oportunidad de vengarse... ...y es que se vengan como diciendo... ...mira, yo no voy a... ...que está muy mal, ¿vale? ...está muy mal la venganza... ...pero es que somos seres humanos... ...tenemos sentimientos... ...no somos robots... ...y nosotros... ...yo creo que todos queremos... ...lo mejor para nosotros... ...y todos queremos que la persona que esté al lado... ...de lo que sea... ...de amigo, de pareja... ...de desconocido incluso... sea una persona eso... ...que nos respete en todos los sentidos... Y la persona que no nos respeta, de la manera que sea, desde la más grave hasta la más leve, no debe de estar con nosotros. Y no hay que perdonarlo. Se puede dar oportunidad, con mucha gente diga hombre, tampoco hay que ser tan radical y a lo más mínimo esa persona desecharla. Vale, se puede dar una oportunidad, pero una. Pero si como a mí me ha pasado con alguna, la he estado conociendo, me ha hecho algo y le he dicho, oye, que esto no me gusta, no me lo hagas más. Vale, vale, no te lo voy a hacer más, dame otra oportunidad. Y le da la oportunidad, sí, me lo ha vuelto a hacer. Pues sí. evidentemente se acabó Porque, a ver, si lo vuelvo a hacer Siempre digo que una persona que repite el mismo fallo Lo hace eh, Queriendo, no sin querer Juan Dices en el titular de Bueno, eh, el tema de hoy Perdonar, no siempre, pero deja ahí una puerta abierta ¿En qué caso sí perdonamos? Pues mira, por ejemplo Va a parecer una tontería esto que voy a decir Pero voy a poner un ejemplo Para que se entienda Alguien ...que te hace algo sin querer... ...por ejemplo, vas por la calle... ...y una persona se tropieza... ...y se cae encima tu vía... ...a ver... ...ya sé que es un ejemplo un poco raro, pero... ...lo sí. que ha pasado ha sido sin querer... ...o sea, la, la otra persona... ...se ha tropezado... ...ha sido algo que ha pasado casual... ...y no ha tenido ninguna culpa... ...evidentemente hay que perdonar, ¿por qué? ...porque no lo ha hecho queriendo... ...entonces hay que perdonar cuando alguien te hace algo... ...realmente sin querer... ...cuando te lo hace queriendo, no es lo que he dicho antes, la persona que te pone los cuernos lo hace queriendo, lo hace sabiendo lo que está haciendo, lo hace sabiendo las consecuencias y lo hace sabiendo lo que va a pasar y aún así lo hace y le da igual, eso no se puede perdonar ahora, una persona que o se le olvida algo a esa persona de verdad eh, o se le ha pasado algo tampoco es que se tenga a Cristo ahí sí hay que perdonar porque se entiende que no ha tenido culpa que no lo ha hecho queriendo de verdad y oye, nos puede pasar a nosotros entonces en esos casos sí hay que perdonar. Y por eso digo que hay algunos que sí, pero hay otros que no, que no tienen perdón ninguno. Y por eso cuando dicen que no, no, es que hay que perdonar para seguir adelante con tu vida. Bueno, depende de lo que haya hecho. Uh -huh. Yo puedo seguir adelante con mi vida incluso no perdonando. Bueno, pues en caso de que no se haga, bueno, haya alguna acción que no seamos conscientes, pues no, eso sí se puede perdonar. Claro, es que, eh, a ver, es que es eso. Hay que valorar lo que ha pasado, la persona, lo que ha hecho. Sí. Ya digo, si lo ha hecho consciente o inconscientemente. Uh -huh. Si ha sido inconscientemente y, o algo que no tiene culpa él, como he dicho, lo de caerse. Porque, a ver, se ha caído, todo el mundo se puede caer, tienes que pensar, oye, me podría haber pasado a mí. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pero si es una persona que, por ejemplo, en lo del caerse no se ha caído, sino que ha hecho como se ha caído o que te ha empujado queriendo, hombre... ...eso ya es otra cosa... siempre ...el perdón siempre debe, debe de llegar... ...a una persona que eso... ...que nos ha demostrado que lo que ha pasado... ...y lo que te ha hecho... ...ha sido sin querer... ...queriendo, no... Uh -huh. ...resumimos un poquito Juan... ...antes de terminar... ...pues el resumen sería que... ...si vais a perdonar a alguien... ...a todo el mundo que nos está escuchando... ...pues que sea... ...valorando si merece el perdón o no... ...el perdón como he dicho solo se lo merece la gente que realmente ha demostrado que lo que te ha hecho, te lo ha hecho sin querer y te lo ha hecho sin intención y, y lo que ha pasado ha sido algo casual y algo que nos puede pasar a cualquiera y no sabe perdonar a toda esa persona que nos ha demostrado que no nos, no nos ha respetado, que no nos ha valorado que no nos ha querido y que ha sido muy egoísta, que ha pensado en él o en ella, que le hemos dado igual y que nos ha demostrado que es una persona pues que realmente no merece la pena tener al lado. Así que lo de perdonar siempre no es así. Depende de lo que haya pasado, de lo que haya hecho, se merecerá o no se merecerá el perdón. Como decía aquella canción, Juan, depende de qué depende, de según cómo se mire todo depende, ¿no? Exactamente, de este pobre hombre en paz descanse, sí. que se murió. Y así es, así es. Es que depende, por eso digo que me, que me da mucho coraje cuando dicen que hay que perdonar. Que lo ponen como una obligación y como que hay que perdonar todo. Pues no hay que perdonar todo, depende de lo que nos hayan hecho y no pasa nada. Y como digo, se puede ser igual de feliz sin perdonar y se puede seguir adelante. Uh -huh. Perdonar es opcional, no obligatorio. Nos quedamos con eso, perdonar es opcional, no obligatorio. Juan, pues muchísimas gracias. Siempre es un Buenabra. placer y un honor tenerte con nosotros y la semana que viene más. Pues lo mismo digo, un placer estar como siempre aquí, un abrazo para toda la gente de parada, para todos los oyentes y nos vemos el próximo martes, que tengáis una estupenda semana. Feliz semana también para ti, gracias Juan. Un abrazo.